Saludos cordiales, estimados amigos, es un gusto volverlos a saludar y estar con ustedes nuevamente en esta charla en vivo Pues en este momento vamos a hacer un ejercicio corto, sencillo, pero conciso con trazados en Photoshop Al respecto, los trazados en Photoshop es un tema no complejo, pero sí es bastante largo de explicarlo Así que de estos videos tutoriales van a haber algunos de estas masterclass Entonces empecemos, así que lo primero que vamos a hacer es eh, a dibujar con la herramienta de la elipse, un pequeño círculo, pero obviamente voy a darme cuenta que sea un trazado, ¿no? Así que voy a presionar eh, Shift, clic y arrastrar. La idea es este generar este trazado que está aquí y también en el panel de capas para lograr nuestro objetivo vamos a crear una capa nueva. Entonces nos vamos a ubicar sobre la capa 1. Aquí aplicaremos un filtro, que es eh, interpretar llama, que está puesto de la versión 2015 en Photoshop, y la verdad es una cosa espectacular, explotándolo salen unas cosas espectaculares como las que tenemos aquí, al respecto tengo que explicarte que donde dice tipo de flama vamos a elegir la número 6, ¿por qué la número 6? pues no, porque tienes algunas, no aquí tienes también unos valores que es bueno que los experimentes, así que yo voy a dejar el que viene aquí al respecto y simplemente voy a dar clic en OK, al darlo clic en OK, se va a colocar sobre el trazado en la capa 1. Me voy a dar aquí al panel de trazados y voy a dar un clic aquí en el área gris para quitar el trazado que está o estaba sobre mi objeto. Me voy al panel de capas. Y ahora lo que voy a hacer es duplicar esta capa. Voy a poner control J y en esta capa que se ha duplicado voy a poner Control-T. La idea es este, rotar esto que está aquí, como lo estás viendo en este momento, y lo vamos a rotar eh, como quieras, lo puedes dejar aquí, más abajo, bueno, ya depende mucho de los gustos. Lo importante es que vamos a dar un Enter para aceptar los cambios. En la capa 1, en la capa 1 aquí, voy a cargar la selección con control clic. La idea es colocar una capa de ajuste que se llama degradado. En estas capas de ajuste que acabo de colocar, pues elegiremos cualquiera de ellas. A mí me gusta muchísimo esta que está aquí porque me da bastante color y contrasta muy bien con el fondo. Así que voy a dar clic en OK. Para la capa 2, a la que hemos duplicado, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a cargar eh, la selección con Control, clic y sobre la capa 1 igual elegiremos una capa de ajuste de degradado. Puedes elegir la misma o puedes elegir cualquier otra, ya depende mucho de los gustos. Pero aquí te invito a explorar lo que más puedas. Yo lo voy a dejar aquí con este que es de un arco iris. Y clic en OK. Ya casi está. Falta poco para terminar. Sobre la máscara de capa, la voy a seleccionar dando un clic. Si ves que las cuatro esquinas están activas, pues aquí voy a elegir un estilo de capa que se llama bisel y relieve. Voy a hacer a un lado este panel para que lo alcances a ver. Uy, eso está quedando muy chévere. Pero si quieres mejorarlo un poco más, te invito a que explores con una sombra paralela a ver qué sale. no Voy a subir un poquitito la opacidad para que alcances a ver aquí que la sombra paralela tenemos en este sector de nuestro objeto. Si te ha gustado los valores que has colocado, pues simplemente vamos a dar clic en OK. Y al respecto, mira lo que ha pasado en el panel de capas. En el panel de capas, este tengo... La llave abierta o tengo el efecto colocado, voy a cerrarla con un clic. Y ahora la voy a duplicar para colocarla en la parte inferior. Es decir, voy a presionar la tecla de Alt, la tecla de Option y Una mac y lo voy a soltar. Si nos fijamos muy bien, ya tenemos el efecto puesto en las dos capas. Y muy bien, aquí lo tenemos totalmente terminado. Espero que te haya gustado este efecto. Como te dije, voy a tener muchísimos videos con respecto a trazados y estas Masterclass en vivo. Al respecto, también aprovecho la oportunidad para invitarte a los talleres que vamos a tener y cursos que vamos a tener en la ciudad de Quito a partir de este viernes 1 y 8 de junio con tipografía creativa en Adobe Illustrator. En la ciudad de Quito, para más información, tienes el correo electrónico que está ahí presente. Es una gran oportunidad. Estoy aquí. Eh, son estudios ya por más de 20 años que he realizado en Illustrator. Y te los voy a entregar de manera directa, sin guardarme nada, todo esto en este taller de dos horas de duración, en el primero y el 8 de junio. Y asimismo te invito para que me sigas en todas las redes sociales, las que están ahí presentes, como Henry Pineda Suárez. Te gustó a mí muchísimo y gracias por abrirme la puerta y llevar este conocimiento que es algo simplemente espectacular. Nos estaremos viendo muy pronto. Muchísimas gracias, señores. Hasta luego.